Bueno, cabros, Bonito. ahora venimos a abrir el pack de Solomon, Y este es un pack más... Más pequeño Trae... protectores de alfa, Trae... Cuatro sobres de Hijo del Sol Cuatro sobres de Daxis Mundi Y sale el Prima de Solomon. Y además vienen con cartas Axis Mundis Son cuatro... Son cuatro... Mega Reales Una Legendaria Y las ocho personales que se encontraban en el pack De El Despertar de los Magos Dice que se compró el estreno al principio. Y como chocos reales me salió el puro truco? Y el artañal, pues, weón. Ah, pero yo no lo tengo, No, yo no. se la robé, pero. Me lo no robaste, maldito bastardo. Pues oh, esta caja está más bonita que la roja. De los bastardos, de los bastardos, de Ahí está el camino. ¿Qué cristal con la caja? ¿Que la muestre? Guárdela, guárdela. Ahí está la caja. Ya, si se la mostramos ya, weón. <risa> <risa> ya. Entonces, primero viene el Freeman. ¿Lauro? No, no. Por favor. Los soles... sí está más bonito, está ¿Tiene el spring que Ya está todo hecho ya. Los cuatro de Hijos del Sol. Los cuatro de Axi Mundis. Aquí tienen la oportunidad de que el Martín salga traiga los rusen. Bueno, no ¿no? Y vamos a demostrar el spring up. Y bueno, sé, no? sí, pues mira. Tele 4 con el 3 telele 4 con el bueno. Ya, por sobre y aquí vienen los protectores de alfa. Y aquí vienen las cartas. Puta, la hueá me me salió la. La.. La, la, la, ¿La que? La legendaria repetida. ¿Ya tenía ahí el, el surf? Sí. ¿Qué podemos aquí? ¿Te ayudo? No. ¿Te, ¿Te ayuda? Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deberían ser las del despertar de los magos. Sí, Espectacular. Sí, el visor de lampo, Black Park, Torral Vitical, la Roxelana, el príncipe y este manejo de del Pack que es el espejo negro. Que es re bueno que todos los mazos llevan uno. Pero pueden llevar dos, ¿no? Ah, no, hay uno. uno, uno. uno. ¡Oh, shit! Luego tenemos Sutur Legendario. Viene, a niño de Salomón como mega real. Dama Siervo, tengo trella. A Garza y la última es un pandemón. me salió el karma carlos ¿Sale si me martín? ¿Son aleatorias el... las que salen? Sí, son aleatorias. Son todas iguales. Pero esas 5 cartas son aleatorias en todos los. Exactamente, en todos los pactos de Salomón. Ahí puede salir el karma para anular que es de buena carta. ¿Y te pueden salir dos karmas? No, digo no. no. Y ahora vamos a con los de Axi Mundi. Axi Mundi, ¿quién nos, quién, ¿quién nos queremos que nos salga? Karma. Karma. Y los Lord Ruf en Par Martin. ¿Ya? ¿Cuál está cargado? Aquí les voy a, les voy a decir un, un, una pequeña cosa con los, con los sobres de Axi Mundi. Este de, está cargado! De que los sobres de Axi Mundi, cuando a salir una Mega Real, la Mega Real es más grande que las demás cartas. Así que se las ponía así. Y la, la carta se le sale un poquito, es Mega Real. A ver, esta que pues no la visto ya. Cáliz, Henry Diaramets, El Kirpan, La Danza Fantasma, Memoria Ancestral, Hermanos de arma, ya lo tenía ya. Dije eh, en la Rosa Guerrero que controle, luego busca otra cosa que en una copia de seguridad y sin pagar su coste. Y. me lo esta y la Pompadour Los sobres de. De y ya igual, tan bueno y ya se ha visto todo de ya se ha visto todo. Vamos a ver lo no, que no aquí. Miren, miren, miren. Mire. Se dan cuenta que. Se dan cuenta la carta. Hay una carta que es más grande, ¿cierto? Sí. O una más que es más chica. Mira, ahí. ¿eh? Sí, es y... brillante. Rápido, entonces, la que... gente está esperando la carta. Entra a que se la da a las sombras. Y aquí viene la contagia que es la real. Y atrás viene puta Otra vez, pues. una, una mega real no es que es más grande la carta de la mega real ya te salió carta, pues, sí, pero esto ni esto que es este, el auto y también tengo otro en la... la... tenéis tres cuando? tengo tres sí. cinecito sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, y gran chateo ¿No ¿se dieron cuenta que es más grande la, la, la mega real? Sí ¿tú pues, sabes? A... Que... A un día hablando sobre me di cuenta no mentira estaba agarrando la carpeta y como saqué las cartas las ponía por edición me daba cuenta que la edición de Ex mundo y en cartas que sobresalían la revisé cuál era las la, la mega real y que a de la Aquí. mierda no puede que salga el terral que remite bomba, la bomba mía, nos velamos, offering, rockroy y nada estoy quitando que estos pactos tan como medio mierda va a sacar el terral ¿eh? es se <ríe> pasó, es que ya venía ¿no? así que si ustedes quieren Ultra reales, comprensión de display, compren sobre suelto, a la gente compren a la gente, cándense lo de tu si es que tiene pero no, no, no compren estos packs estos, estos con el... Oh, estos, oh, como yeah. que... que no quiere la cosa sospechosa esa weá. ¿Sí? como que no quiere la cosa exactamente, sospechosa esa weá. que se va a una ultra real esa... también la legendaria no, quiere convocar también la legendaria, hay uno y... un raro. Esta guaya diría a Samurai, no sé por qué no es que Samurai, weón. Bueno. ¿Qué? <risa> qué? ¿Budista, pues, weón. Bueno. Y, y viene... Oh, un oro. Oh. Ah. Una mierda. Relicario. ¿Bueno? Otro relicario. ¿Y que acabaron los...? Con los Dark Simon. ahora otra... viene? Fue una, una, una basura. ¿Y ahora? Ahora vienen otros sobres que yo también encuentro reformas de abrir porque ya tengo así todo ya. Cuidado. Chao. Oh. Aquí. Bueno, les cuento que hace pocos días me compré un Camasots por internet. Así que si no esta hueá me sale un Camasots, me, me, me voy a enojar mucho. <risas> un poquito, un poquito me voy a enojar. Ya me voy a enojar un poquito. Bueno. ¿Puedo abrir uno yo? Sí. ¿Cuál? Cualquiera No, es bueno. por no. No, pues <risa> el no, Elige uno. No, que Martín no era, la... nooo Ya, este es la legendaria Esta es la legendaria, <risa> ¡buena! Vamos a dejarla ahí <risa> El otro es el que no le quita Ya, cambio de los AKP, Otomi, Tectal, Chimayi, ya está ¡Una ahí ¡Una alpaca! Para el mazo de bestia, cuando no hay la continuidad, entra en juego, documento de alimentos aliados eh, Una excursión es dura, le da el conteo de las bestias, puedes quitar todo el evento de un aliado con para cancelar la habilidad activada objetivo Y... Un horazo, Hola, la cabeza la raza me va a pasar el sol? Soy uno de que se me abrió mal Bueno, chévere Sinchirroca Uno Pachakti Tesomok Palo Vivo Poporo Kimbaya ah, Pachakti corrupta Y quinto Sol Una muy buena carta Una carta cada 10 buena en tu mano Aunque creo que en el mazo central funciona re bien Y... Nada tenéis que pasarle adentro del color y la gente no te vea. mira que vas a ya. que no en el puro oro? Los malas, esta popón. Atapar, ya tengo ya. No sé, pero por Y. ¿Qué ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! aquí Es Esta carta me busca que no el que en el de los <túntos> y todo el que se el que se queda el carta el que se con el que de queda el que la queda el no no ya, Ah. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada, nada Es parte del personaje, Martín Es parte del personaje, sí. ¿no? ¿La fiesta de Chaya, güey? Chaya Yaman, Yanku Un oro Chizok Un oro Sí, sí, un oro ¿Cuánta Manta güey Ah, el Manta, Manta Manta, Manta Y un oro ¿Sí? Así que, cabros, los packs no están muy buenos en términos de, de los sobres, Están menos malitos, ¿eh? Pero uno lo compra por las que te salen aquí. Exactamente, uno compra por las cartas promocionales, por los platements, por estas cosas de hermosas protectores de alfa. Así que eso, eso, eso. Bueno, eso es todo, igual tengo esto que ahora estoy pensando en hacerme masa central. Estaba pensando ahí, a las de la mañana, que hacemos masa central, Con tanto protector que tenéis weón. Exactamente bueno. todo, weón. Bueno. Tenéis que llenarlo, weón. Exactamente. También. Así que ahí vamos a ver. Así que estaba más bueno, bueno, bueno este tipo acá. Aunque los, los buenos los juegan por tres. Eso fue el, todo por ahora. El concurso? Sí, bueno. ah, yeah. Ahora vamos al concurso, así que vamos a hacer un pequeño corte para comercial. Exactamente, para grabar todo. Vayan el... a tecitos Sí, vayan a unos un, un sándwiches y una cosa así. Ya. Listo. Movemos al tiro. Buena, cabros, que estamos. Vamos a elegir el ganador de nuestro pequeño sorteo. ¡Sorteo! Un ¡Sorteo! ¡Uh! Así que el ganador se lleva a tres solicitudes legado gótico, elegido fue martín, lamentablemente elegido fue el martín. Y aquí están, vamos a sonar aquí en, en, su, en su micrófono. Cuidado con los que están ocupando el micrófono. Ahí que. <risa> Cuidado, ni se escuchó fuerte la wea. <risa> nah, vaya ella. Eh, bueno. Ahí vamos a elegir ahora al el, el ganador. Vamos a mandar, Vamos a comunicarnos con él. Preguntarle. ¿Dónde vive? Donde vive su su número graffiti. de, de, de carnet, sí. Dirección. Número de, de cuenta, de edad, Exactamente. De Exacto. <Risas> no. Ya, todo no. bien, todo <Risas> bien, ya, y... ya, ya, ya, ya, quédame, quédame, y entonces y ahí vamos a preguntarle qué hacemos después, si le mandamos los sobre, él nos manda fotos de lo que le sale, nos manda un video de lo que le sale, o incluso si es que él quiere nosotros hablamos los sobre en un video y después le mandemos. que mal, sí? a <risa> Él va a decir, ¿no? ¿Pero puede a... <risa> ah, pero sí. Para mí, la mejor opción es que él nos mande fotos después de lo que le salió. O que nos comente, no sé, en parte salió. que le salió. Esa es la mejor opción para mí. Pura escalera. Buena cara. <risa> Pura escalera. Buena cara. Así que ahora vamos a ver. Son sobras de 11 cartas, por si más, ¿eh? Sí, son solo 11 cartas. Vamos a ver. la ley y su buen Martín en legendaria. No le hemos criado mucho, pero ojalá que le saquen la legendaria. Star. Starter. Ahí es todo Dice, mi carta favorita es Maria Man porque delusiona hasta el... Un abrazo de ahora yeah. bueno, <risa> aquí en Nancy, entonces si en Nancy, está en tu a, tu a tu inbox de YouTube, ahí. A mandarle un mail, verdad? Sí, busquen. Entonces y tiene que estar con el, atento al mail que usó en la cuenta de. También y cuando veas el video comenta también para para que sepamos que estás feliz de que decir tu premio. Ahí van los tres sobres. <risa> Tenemos, como saben, igual los videos que hemos hecho antes, hemos mostrado tres sobres, son tres sobres de alfa, así que y si ya <risa> eso fue todo por ahora muchas gracias por vernos y quizá en el futuro el martín va a comprar más sobre usted tal vez puede ser porque si sí, mucho no hay que recordar que el martín ahora es una persona humilde exactamente Sin soy franciscano y trabaja por comida por comida exactamente cortarte no <risa> <risa> ya. Ya. chao chao yo, yo, yo.